Estamos en este momento con el, el viceministro del Tesoro. ¿Cómo está, don Carlos Schlink? Muy buenos días, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, para el y todos los que escuchan. Bueno, eh, lo que me cuentan es que la Asamblea Legislativa habría frenado un crédito para luchar contra el coronavirus. Así es, José, le comento que hoy día sido colocados como Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa plurinacional a la Comisión de Planificación para tratar justamente el tema del crédito del Fondo Monetario Internacional. los diputados eh, empezaron a darnos algunos cuestionamientos respecto a la documentación que se les había enviado. Ellos argumentaba que con la documentación que se les envió. No tenían las condiciones de crédito necesarias para poder aprobarlo. Yo tuve la palabra. Y... Permítame antes, ¿y por cuánto era el crédito? El crédito es de 240 millones de derechos especiales de niño. ¿Eso en, en dólares cuánto sería? 327 millones de dólares. Ese dinero, don Carlos Echín, exactamente para qué tenía que estar destinado? Bueno, entre las cartas de intenciones que se gestionaron entre el Fondo Monetario y el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía, argumentábamos de que eran apoyos presupuestarios para la lucha contra el COVID. Esto fue aprobado el 17 de marzo aproximadamente, cuando empezó el tema del COVID en nuestro país, porque ustedes recuerdan que el cierre fue el 19-20, entonces empezamos a hacer la defensa respectiva para poder acceder a recursos externos. Entonces, para que nos quede claro, dinero para la lucha contra el coronavirus ha sido, eh, que era de préstamo ha sido rechazado por la Asamblea Legislativa que tiene mayoría masista, ¿es así? Así es, Elena. Escúcheme, ¿cuál es el argumento principal, si lo puedes reiterar, para decir no a este crédito? El argumento de la presidencia de la Comisión dijo de que no tenía la documentación de respaldo. Nosotros argumentamos de que para mandar un proyecto de ley se necesita de un informe técnico y un informe legal que respalde todo ese proyecto de ley. En el informe técnico nosotros le explicábamos justamente las condiciones del crédito. Estas condiciones, José, para que usted lo sepa, en toda la población, nunca se las ha tenido desde el 2007 hasta el 2019, porque este crédito se eh, años de plazo tendría una concesión de tres años y tres meses, una tasa de interés del 1%, cosa que en los 230 créditos que aprobó en las anteriores gestiones del gobierno del MAS siempre fue superior. Entonces, nosotros argumentamos que era un crédito beneficioso para nuestro país, que estaba respaldado en el informe técnico. Además, con estos 230 créditos que aprobó el MAS... Fueron 17 mil millones de dólares que se aprobaron y que muchos necesitaban porque supuestamente estábamos sin crisis en época de bonanza. Hasta ahora que necesitamos los recursos, rechazaron nuestro proyecto de ley y les argumenté también de que no se olviden de que dejaron al tesoro con un hueco financiero de 18 mil millones de bolivianos y deuda a empresas privadas e internacionales de más de 3 mil millones de dólares y que tuvimos que buscar la forma, obviamente, de salvaguardar estos temas y la estabilidad económica. ¿Cuántos créditos y cuánto dinero suma en préstamos hasta este momento está frenada, por favor, porque la Asamblea Legislativa no lo aprueba? La Asamblea tiene en su poder aproximadamente 5 créditos que ascienden a 1.700 millones de dólares. No nos No han aprobado ninguno de ellos. ¿Es plata para el coronavirus? Todos específicamente para el coronavirus, Jimena, ninguno para ninguna otra actividad. Es lucha contra el coronavirus. Que esos son insumos, laboratorios, contratación de médicos, eh, los hospitales y todo lo que viene a ser, por el coronavirus, las medidas que hemos adoptado, por el tema de los bonos, por ejemplo, que hemos tenido que recurrir al Banco Central para conseguir créditos fuente hasta que nos desembolse los organismos internacionales y poder de concentrado en No sé, tenemos que devolverlo. A ¿Sí? Quiero compartir con el país una información que hizo pública la exdiputada Valeria Silva. Me imagino que usted ya lo conoce ese tuit porque fue un tuit bastante comentado. Dice así el tuit a las autoridades fariseas del gobierno de Yanine Áñez que se hacen agradecer por participar en campañas de caridad por el Beni. Por favor que alguien les explique qué es una política pública. ¿Y para qué sirve el dinero de créditos y donaciones internacionales? Y dice que lo que Bolivia ha recibido, escuchá, Jimena, para esto, son 2.392.662. Ponerlo, por favor. O sea que eso, según Valeria sirva, ya está para cuadro. ser usado. Ahí está. El origen. Créditos y donaciones a Bolivia para enfrentar el coronavirus COVID-19. En marzo del BCB, un crédito de 1.505 millones de dólares. En marzo de la CAF, donación de 400 mil dólares. En marzo de la Unión Europea, donación 5 millones de euros, equivalentes a... ...5.657.000 dólares... ...en abril de Francia una donación por 39.000 dólares... ...en abril de la CAF un crédito por 50 millones de dólares... ...en abril del FMI un crédito por 320 millones de dólares... ...sería este... ...en abril del PNUD una donación de 498.000 dólares... ...en abril a Sován, sector privado una donación a través del PNUD... ...de 2.830.000 dólares... ...la que comentábamos con Marcelo Trigo... En abril del Banco de Desarrollo de Alemania, KFW, donación de 287 mil dólares. En abril de Estados Unidos, una donación de 750 mil dólares. En abril del Fonplata, una donación de 200 mil dólares. En mayo del Bit un crédito de 82 millones de dólares. En mayo del BID, un millón de dólares, no dice el, el, el, el motivo. En mayo, del Banco Mundial, un crédito de 254 millones de dólares. Y en mayo, del Banco Mundial, un crédito de 170 millones de dólares. De todo este cuadro, ¿qué es verdad y qué es mentira, por favor? Sí, no lo escuchamos. Permite, ¿Cómo hacemos para mejorar el audio? Porque esto es importante. Vamos por la otra línea, por favor, que está habilitada. ¿A quién es eso? Al invitado. ¿Qué eh, tiene que hacer él? Sí, a ver, probemos ahora. Salúdelo. Ahora, ¿puede hablar, Carlos? Sí, está muy lejos. ¿Qué hacemos? Voy a poner el ah, teléfono. Eso, por favor. De ese cuadro, ¿qué es verdad y qué es mentira? Bien, José. crédito del Banco Central de Bolivia, el primer crédito que nos ha dado, es, es un crédito que no ha sido registrado para el coronavirus. Son créditos fuentes que van a contrarrestar los créditos que vamos a cerrar con el Fondo Monetario con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, entonces no es algo que se ha consolidado sea, pues esa plata no se ha recibido? No, no, no han sido recibidos Ok, siga por favor Luego la donación de la CAP son 400 mil dólares eso sí se lo han recibido y han sido utilizados obviamente para comprar algunos insumos El tema de la Unión Europea también tiene la misma característica. Francia también, los 39 mil dólares. El crédito de la los 50 millones de dólares, no ha sido un crédito que se lo ha sacado para el coronavirus. Es para el tema del pago de planilla del tren de Cochabamba, el tren metropolitano. Que nosotros tenemos serias observaciones en ese proyecto y es por eso que no se han hecho los desembolsos. Pero no nos los han dado para el coronavirus. El tema del Fondo Monetario Internacional, los 327 millones de dólares están en las cuentas y no se los puede utilizar evidentemente porque la Asamblea y la Comisión de Diputados de planificación ha rechazado el crédito porque no quieren que lleguen recursos. ¿Eso es lo de hoy día? No ahogarnos. ¿Eso es lo de hoy día? Sí, eso es lo de hoy día. Ok, siga por favor. La donación del PNUD fueron adquisiciones que le hicieron directamente Naciones Unidas. Alsova y el sector privado trabaja de manera directa, obviamente con la presidencia. Eh, no, no, sabría yo explicarle cuáles han sido los el uso en qué han utilizado estos recursos, ¿no? De Alemania. ¿Y los otros créditos? Alemania dice 287 mil. El crédito del bid de los 82 mil no han sido desembolsados en nuestro país, eso no es cierto. El banco federal tampoco, los 254 millones de dólares y tampoco el último de 170 millonadas. O sea, esos 2.392 se reducen a unos 200. Lo más grueso, José, no nos los han desembolsado. Si nos habrán desembolsado, si usted quiere totalizando 30 millones de dólares para el COVID. Eso son es los recursos que hemos percibido como país. Por eso estamos haciendo las gestiones con el Banco Central y los organismos internacionales para que puedan llegar recursos y podamos contrarrestar esos huecos financieros que tenemos, obviamente, entre todas las entidades y luchar contra el coronavirus. Dígame, por favor, este crédito del Banco Mundial que hay, son dos créditos de 254 y de 170 millones. ¿Por qué no tenemos ese dinero? Recientemente han tenido su directorio y están en aprobación pero no nos han hecho los desembolsos, ellos tienen sus procedimientos y también requiere de una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional que seguramente también la va a truncar porque ese es el objetivo que tiene la Asamblea ahora. no Les pregunto, este estimado Carlos, si esos 320 millones que se está bloqueando se desbloquean, ¿en qué se usarían? Principalmente en el tema de insumos, el tema de los médicos que ya se los ha contratado en los nueve departamentos, también han habido compras de equipos y, obviamente, devoluciones del crédito puente que hemos tenido con el banco central de Bolivia. Es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Es gravísimo que una lucha política afecte y mate gente, porque esto lo que va a generar es que va a morir gente, van a morir bolivianos. peleense en otro lado, sí, pero no ahí, no, no en la hay la plata que es para salvar vidas. Eso está terrible. O Entonces, sea, sea, si me permite, lo peor de todo, si ustedes recuerdan el caso político en Chile que han tenido problemas de transporte, de su asamblea, han tenido un paro de más de 40 días, han apoyado a su gobierno al margen de todos los problemas políticos que puedan tener y han aprobado créditos de más de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Lo peor de todo, José, es que nunca se ha tenido estas estas condiciones de crédito porque los 320 créditos, que, o 230, perdón, que se aprobó el más en épocas de bolsa, son superiores a estas condiciones a las que actualmente hemos conseguido con el Fondo Monetario. Lo que usted dice, don Carlos Eschenga, es que el MAS, por un tema político, está bloqueando este dinero que es más barato del que hubiéramos podido conseguir en otra ocasión. Así es, Jimena. La intención es política. Porque lo que quiere el movimiento al socialismo es ahogar a la economía, que no tengamos recursos, no tengamos la estabilidad y obviamente ellos... Se nos ha ido... El teléfono vamos a intentar nuevamente Durísimo, establecer. Es, es durísima es la noticia, duro, ¿no? Es muy duro, es muy duro. La gente porque... muriendo en las calles, vamos a bloquear 320 millones. Y todo Peléense una pelea donde política. quieran. Todo por una pelea política, por favor, olvidémonos de la campaña un tiempo. O sea, Maldita política, total. mira, unos que quieren elecciones cuando no se puede hacer elecciones. Otro que hace su lucha política sobre el, el campo de batalla es la salud de la gente, claro, terrible. Y el gran tema es que para que se aprueben esas leyes y para que haga, haya ese dinero, el MAS tiene que aceptar, tiene que aprobar. No se puede mover lamentablemente este país si el MAS no acepta, José. Sí, bueno, terrible.